tenerle temor al rechazo tenerle temor al fracaso es algo normal es algo que nos ocurre a todos si usted tiene esos temores no se apure no está usted solo en el mundo todos tenemos ese temor y ese temor cuando nos invade y dejamos que nos invada nos impide ser quien queremos ser y nos impide avanzar hacia donde queremos llegar y yo creo si usted me lo permite compartirle este pensamiento yo creo que la única forma de combatir ese temor al rechazo es generar una super buena actitud una super buena confianza en uno mismo ¿para qué? para que ese temor al rechazo y al fracaso no exista, mire, no siempre va uno a ser recibido donde uno quiere ser recibido, es un rechazo, y no siempre va uno a obtener lo que quiere obtener, ni a ganar cuando quiere ganar, y eso es un fracaso, pero eso es lo de todos los días, todos los días nos ocurren cosas así, todos los días perdemos y todos los días ganamos, todos los días somos aceptados y todos los días somos rechazados de alguna manera, en algún punto, en algún momento de la vida, no se preocupe, eso nos pasa a todos, todos los días. Usted solamente refuerza su actitud, refuerza su personalidad, no pierda de vista nunca lo que quiere, nunca lo pierda de vista y siga adelante. siga adelante porque tarde que temprano va a llegar usted a donde quiere y lo que usted quiere va a llegar tarde que temprano a las manos de usted. Yo soy Ricardo Domínguez, esto es Ejilocracia y les recuerdo que el estilo no es tampoco lo que se nace.